Muy buenas, ya me conocéis, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos al primer live stream en directo de este, de este año en el que eh, tengo el honor de compartir conversación y presentar eh, ...el nuevo proyecto de David Ayala, muy buen amigo, muy, un gran profesional... ...y vamos a hablar acerca del congreso Andorra Masters, que es su primera edición... ...y como precisamente suelo hablar muy habitualmente de, de eventos de networking, de congresos... ...donde se trate y el, tenga un fuerte componente de tratar la economía digital... Este evento justo entra en esa temática, con lo cual espero que a vosotros la audiencia que, que estéis ánimos, tanto en directo como posteriormente en diferido, os parezca interesante esta presentación. ...del Congreso Andorra Masters... ...que tendrá lugar el jueves 9 de febrero... ...del año 2023... ...y para presentar... ...tanto este Congreso Andorra Masters... ...como para hablar del porqué... De, ...de este Congreso... ...y merece la pena que os planteéis asistir... ...y para responder vuestras preguntas en directo... ...si os animáis a participar en el... ...en el chat... ...pues contamos con David Ayala... ...muy buenas David... ...muy buenas Emilio... ...como siempre pues, muchas gracias por... Por dejarme este espacio, que siempre es un placer el, el estar contigo, evidentemente. Y, y, hostia, con mucha ilusión y muchas ganas, que además nos juntamos nos juntamos mucha gente, amigos, y, y encima, pues también lo vamos a pasar bien, ¿no? Que al final es un evento también esa parte. ¿no? Networking, negocio y pasarlo bien. Mm. Eh, dar las gracias a Joy, Joy Móvil, que desde, desde YouTube es literalmente el primero que nos ha, ha mandado un saludito. Comentaros, estamos emitiendo en Facebook, LinkedIn. Eh, eh, YouTube, Twitch y Twitter. Eh, tenéis toda la libertad de preguntar acerca tanto del Congreso de Ramaster como de todo lo que tenga que ver en base a la experiencia de David. Eh, sobre el, el, todo lo que sería pues, establecerse o tener un negocio en Andorra, que posiblemente a muchos de los que estéis en el chat os puede interesar. Con lo cual, si sí, por favor, mmm, podéis compartir. Primero, si se nos escucha, se nos oye bien, pues lo agradezco. Y también, pues, mandarnos un saludo a través del chat. Sabéis que David y yo somos tremendamente interactivos. Y, y que nuestra relación de, de organizar eventos viene de antiguo. La Latina Valley, pues llevamos bastante tiempo organizando encuentros de debate y de negocios en Madrid y Barcelona y empezamos la, la, la expansión territorial, pero en al, más de uno de esos eventos, David, tú has participado como coorganizador e incluso maestro de ceremonias, eh, ¿Te ha picado el gusanillo para organizar un, un congreso ya en plan más potente? ¿Cómo ha sido la génesis de, de esto del Andorra Master? Pues al final gran parte de culpa la tienes tú. Eso hay que decirlo. <risa> porque, ostras, porque contigo aprende, hay que decirlo. En, en tema de eventos, contigo se aprende lo que no hay escrito. Porque eh, yo te diría que eres la persona con más experiencia que conozco de, en, en, en hacer eventos. Y usted son muchos años de haber ido a eventos tuyos. En, en alguno deseo que, que, que te ha ayudado lo, lo que he podido y, y la verdad es que tenía ganas de en Andorra pues, hacer, hacer un evento y sobre todo hacerlo eh, como, como, como a mí me gusta, eh, con eh, mucha esencia tuya también, evidentemente, de eventos, de eventos que has hecho, Emilio, en... en eh, con, con esa parte de, de promover networking, con esa parte de ser muy proactivo, de ser un evento muy, muy interactivo, ¿no? que al final es la parte que me, que me gusta. Y luego también está esa parte de, eh, al final, todos los eventos que he ido a, a dar charlas aparte, en los que he podido asistir, tanto de amigos como de, de, de, de, de eventos de SEO, de marketing, etc., eh, pues siempre te quedas con lo mejor, eh, con las peores partes, pues intentas... Eh, mejorarlas, por así decirlo, o ya no mejorarlas, ¿no? Hacerlas a tu gusto o, o, o lo que crees que va a estar que va a estar mejor. Digo todo esto y, y, y espero que luego salga bien la cosa, ¿no? Que luego si sale un puto cagarro diremos <ríe> tanta preparación para esto, ¿no? Pero, pero no, yo, yo, yo voy con mucha ilusión y creo que saldrá algo chulo y, y lo pasaremos bien, se conocerá gente y, y estará, estará genial. Mm. Eh, ¿Por qué organizar un evento en Andorra? Pues el, el principal motivo es porque desde hace un año, año y dos meses, pues me fui a vivir allí. Eh, otro nuevo proyecto, ¿no? El, el, el montar otra empresa aparte de las que, de las que ya teníamos y que mantenemos, eh, que es una agencia de, de, de marketing a Andorra. Y eh, pues eh, la verdad es que me apetecía hacer algo aquí, algo que... Eh, fuera un poco novedoso en ese aspecto, ¿no? Porque aquí no, ha, no hay demasiado evento de, de que esté relacionado con marketing, empresa, te puedas vincular esos dos conceptos, ¿no? Eh, casos de éxito de empresas eh, que... que... En gran parte pues, han triunfado gracias a marketing, ¿Cómo, cómo han ocurrido, qué fallos han tenido, qué, qué, cuál ha sido el, el proceso. Y luego toda esa parte de poder eh, conocer gente y, y juntar dos comunidades. ¿no? Eso, también está, eso también está chulo. Bien, bien, bien. ¿Y, y qué ponentes van a asistir? Mira... Eh... Tú mismo, Emilio, eh, que, que asistes como oponente y me hace mucha ilusión que vengas, evidentemente, y que, y que, que, pues que nos hables de, de, de lo que a ti te gusta, de lo que haces, de tu club de negocios de la Latina Vale y de todos los fregados en los que te metes, que siempre son, son, son mil. Y, y encima lo que te metes, pues encima lo haces, lo haces, lo haces muy bien. Conectas eh, personas, conectas empresas, eh, consigues que se hagan un montón de sinergia. O sea, que la verdad es que eso eh, lo ibas haciendo toda la vida y lo haces... No, no conozco a nadie que lo, haga, que lo haga mejor en ese aspecto. Eh, vienen también eh, los chicos de San Jorge Coffee Roasters, que es un tostadero de café eh, que está en Zaragoza, está, está en Aragón. Eh, son amigos, son también eh, clientes aparte. Y es un caso que me parece muy chulo también que vienen a explicar, de cómo un tostadero en, en un pueblecito de Zaragoza, pequeño, empezaron a importar café eh, de Colombia, de México, de la mejor calidad. Eh, han hecho café de especialidad, o sea, café... Eh, con su nota de cata, que esto sabe a tal, tiene toques de, de, de, de, de chocolate, tiene toques de cereza madura, tienes de tal, y se han basado 100% en marketing. O sea, y la verdad es que lo han hecho muy bien. Es un marketing muy diferente, a lo mejor al que estamos acostumbrados, no tanto de SEO, tanto de compra de puli, sino que se han basado mucho en, en branding, en crear una marca muy disruptora, y me parece me parece un caso chulo. no Incluso eh, pasaron a tokenizar parte de la empresa, eh, que... Consiguieron con eso, bueno, fue, fue, fue una burrada de pasta que consiguieron también con esa parte para autofinanciarse eh, gracias a ellos. O sea, la verdad es que lo han hecho, lo han hecho bastante bien. Eh, viene también Álvaro Fontela a hablar de Rayola La Networks otra empresa pues, de, de hosting que se lo hicieron, se lo comieron y se lo, se lo hicieron ellos mismos y, y me parece un caso chulo también. Chari Rodríguez que es, eh, fue una deportista profesional y ahora es emprendedora y toca todos estos temas de marketing deportivo y tal. Me parece un caso también muy chulo, que está viviendo aquí en Andorra. Eh, y yo mismo, pues eh, como, como, como me gusta mucho hablar y chupar cámara, pues yo en mi propio evento también voy a hablar. no La gente normal se hace un evento y a lo mejor en el suyo habla otra gente, pero yo hablo en el mío también. <risa> Me parece perfectamente adecuado hablar en el, en el evento propio de uno mismo. Eh, sí, porque al fin y al cabo... Al fin y al cabo eh, Necesitamos un maestro de ceremonia que tenga salero y que se mueva bien y tú lo haces excepcionalmente genial. Eh, el, algo, ¿Algo más, algo más del, del, de la temática de contenido, networking, que, que vaya a bien en el evento? Sí, hay una cosa que, que, que además está, está, pues, eh, tienes tú también mucha culpa de que, de que, de que la haga el evento, que es la parte de micro abierto. Porque yo recuerdo en los eventos cuando, cuando los primeros que me decías, oye, vamos a improvisar y vamos a putear a la gente, vamos a hacer que la gente hable. Y a mí eso me encantaba, ¿no? Esos asaltos que hacíamos a la gente de, oye, eh, cuéntame eh, algo sobre tu empresa, habla. Y entonces eh, he reservado, no sé si sean 30 o 40 minutos, para hacer lo que he llamado el minuto de gloria, ¿no? El, el poder eh, que la gente se presente y diga, hostia, soy de esta empresa, eh, vengo, vengo, de, vengo desde España o vengo desde Francia o, o soy empresario de Andorra y ofrezco estos servicios, busco estas sinergias, busco este tal eh, y ya tengo varias víctimas porque yo sé que cuesta romper el hielo, <risa> entonces tengo ya varias víctimas apuntadas a las que voy a, voy a, a, a asaltar para que, para que hablen sobre sus negocios. Y me parece algo muy interesante también, ¿no? Porque al final, luego si vamos a tener un momento de networking al final, pues con catering de vinos, con, con cervezas de especialidad, con, eh, con, con jamón, que, que eh, no estoy seguro si el, el cortador de jamón podrá venir o, o nos dará el jamón ya co cortado por él, porque eh, tenía justamente una apertura de tienda que es, es un cortador de Almería. Y, pero bueno, tendremos jamoncito bueno también para, para picar con el vino y las cervezas. Y... Claro, en el momento networking, si ya te has presentado antes y le has echado esa cara de decir, ostras, voy a hablar delante de todo el mundo y que, y que sepan ya eh, quién soy, tal, luego va a ser más sencillo que venga alguien a hablar contigo. Y al final esa parte, pues yo creo que es, que, que es chulé, no se puede perder. Mm. Eh, comentábamos fuera de micro que llevaba ya eh, 150 empresas de largo y criatas. Eh, ya, ya vamos a 170, eh, que de, de ayer a hoy han subido un huevo. Eh, por cierto, ¿qué aforo tenemos? Máximo, porque como sigamos así, vamos a tener el aforo. No pasa nada. El aforo del, del sitio, hemos cogido el, el centro de congresos, el, el, el auditorio principal, que el aforo máximo son 900 personas. Eh, configurable a modo escuela para 400. Eh, y luego, pues, Ahí tiene la parte, la parte central, que podemos hacerla solamente, eh, iluminando solo eso y los laterales dejarlos eh, fuera, o, por lo cual es muy configurable, que es lo que me gustaba, ¿no? Que, que a ver si se nos va a ir de madre, que de momento tiene pinta... <risa> Sí, porque es que eh, con, con la Latina Bari vale, que, queríamos abrir el capítulo en, en Andorra, con lo cual la Latina Bari Andorra empieza a andar a partir del 9 de febrero y ahí estábamos echando una mano a Andorra Master para que... Eso, eso tuvieran por lo menos lo que es parte de nuestra comunidad, pero ahí se va a montar un popurrí de eh, empresarios españolas, españoles que van a Andorra, eh, empresarios de la propia Andorra e incluso algún empresario francés que también va a acudir a la cita. Eh, sí, sí. Beneficios de esa mezcla. Me parece súper chulo y además cuando, cuando planteamos hacer un evento aquí, fue una de las primeras cosas que pensé, hostia, hay que aprovechar... Eh, esa, esa situación privilegiada que tiene Andorra de que eh, hay muchas empresas de Francia que, que conocen Andorra o incluso que vienen regularmente aquí y empresas de España que, que, que vienen aquí o lo conocen o les cae un tiro de piedra y, y al final pueden surgir sinergias muy interesantes, empresas de Andorra que pueden eh, conseguir tratos con otras empresas, por poner un ejemplo no tienes X producto en Andorra, puedes internacionalizar puedes conseguir vender a España, vender a Francia y a lo mejor puede llegar la persona adecuada al evento que pueda servirte de conexión para, para dar ese paso, o, o, o incluso al revés, ¿no? de, de, de poder eh, entrar a Andorra, poder hacer negocio, al final yo creo que es una, un, tema, un tema de sinergias bastante interesante. Y, y encima, eh, la parte chula de Andorra, que es que hacemos el evento un jueves y, y luego, pues, Tienes todo el fin de semana, si te apetece, y vienes de fuera para poder disfrutar. Pues te gusta el esquí, hay pistas de esquí. Te gustan las compras, pues hay un montón de tiendas. Eh, te gusta comer, ah, aquí se come de putísima madre. O sea, claro, desde que estoy aquí anda que no me he engordado unos cuantos kilos. <risa> eh, pregunta en off topic. Eh, eh, ya, lleva, ya llevas unos cuantos meses pues, con negocios en Andorra desde tu zaragoza natal. Eh, el, diferencias de hacer negocios en España versus Andorra? Pues eh, hay grandes diferencias, por ejemplo eh, en España el, el, es otro rollo totalmente diferente, ¿no? porque a lo mejor tú estás hablando con un director de marketing o un director de empresa que, y está en la otra punta de España, que son eh, a lo mejor mil kilómetros o mil y pico kilómetros que te tienes que pegar de viaje y a lo mejor no hay conexiones en tren, en avión y te tienes que pegar un viaje eh, de 10 horas en coche para hacer una reunión y aquí lo máximo que tardas son 15 minutos en coche para hacerte una reunión, vayas a donde vayas. O 20 minutos, como mucho, vayas de una punta del país de otro. Con lo cual eso, la verdad es que es, es curioso y mola, a mí me encanta, ¿no? Porque dices, ostras, eh, estoy en casa y en 20 minutos estoy en una reunión con, con cualquier otra empresa o tal. Eso, eso la verdad es que es muy diferente. Eh, otras cosas también, que aquí se lleva mucho ese, ese trato que a lo mejor en España se estaba perdiendo... Eh, no, no, en, todo, no en, todas las, en todos los sectores ni en todas las empresas, pero en ciertas empresas estaba perdiendo ese trato tan personal ¿no? de, de, de quedar en persona, verte las caras, el estrecharte la mano para cerrar un trato y aquí eso se lleva más, también entiendo porque es un país más pequeñito, te conoces todo el mundo y, y es diferente el trato no pero la verdad es que eso me, me, me gusta pica uh -huh. el gusanillo ahí Bien, bien eh, en, durante el Andorra Master se van a entregar unos premios ¿en qué consisten? Pues aquí me pareció muy interesante el, el, el poder hacer este, esta, estos premios Andorra Masters que son a la mejor web de empresa andorrana, es decir, aquí sí que no puede participar una empresa de España ni de Francia, sino que son premios exclusivos para aquí, de pequeña empresa, eh, mediana empresa y gran empresa, eh, menos 50 trabajadores, creo que la otra hasta 250 y, y luego pues a partir de ahí. Esta parte me parece, me parece chula también por promover un poco la digitalización, ¿no? El, el decir, ostras, eh, ¿cómo habéis hecho la web? ¿Qué bien la habéis hecho? Y, y, y, joder, seguir haciéndolo así, ¿no? Porque me parece muy interesante, sobre, porque es verdad que aquí en Andorra el tema, el tema comercio, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, si tú tienes una tienda de muebles, eh, la gente ya te conoce, porque al final el país no es, es, es, es pequeñito, entonces te conoces todos los comercios, sabes dónde ir, pero sin embargo, de cara afuera de cara a internacionalización o de cara a, viene una empresa nueva, tiende a buscar en Google, tienda tal... Y, y hay, que dar, hay que intentar dar un poquito más de importancia a esa parte de web, a esa parte de marketing, a esa parte de visibilidad. ¿no? Bueno, me parece una, una buena manera también de hacerlo y de poder y de poder empezar también con, con esto, ¿no? el, el, el dar una especie de, de premio, por así decirlo, y ese reconocimiento en público, ¿no? de decir, hostia, qué bien lo estáis haciendo con la web. Saludos, Rodrigo, que nos, que no, nos manda saludos desde Facebook. Eh, otra pregunta off topic, eh, requisitos para montar un negocio, una empresa en Andorra. Pues eh, para poder montarla, aquí hay que pensar varias cosas, ¿no? ¿Cómo quieres montarla? Tú puedes montar una, una empresa en cualquier país del mundo, eh, pero mm, eh, es, es muy diferente a que montes la empresa, a que quieras vivir en el país también. ¿no? Porque si tú, por ejemplo, el caso mío, cuando yo vine de España, eh, yo podía montar la empresa igualmente en, en, en Andorra como inversión extranjera, eh, como extranjero, pero evidentemente luego eh, la empresa es un ente inde independiente a ti. Tú no puedes cobrar ese, ese, ese dinero, no puedes tener un sueldo de ahí porque tú no eres eh, residente de Andorra, evidentemente. Entonces, para poder montarla, yo lo que hice, en mi caso, eh, di ese fondo, el, el fondo que hay que dar de empresa, que en su momento pues eran 15.000 euros, ahora creo que están 50.000, que es una especie de fondo de seguridad por, por eh, lo que pueda pasar, si dejas a deber impuestos, si dejas a deber tal, con lo cual me parece, me parece lógico, que cuando viene alguien de fuera el, el, el, el, que, te, el que te protejas con eso. Eh, montas la empresa, te tienes que hacer residente, te dan una, una, una especie de DNI, de DNI de aquí, que es como una, una tarjetita verde eh, ya eres residente, cuando eres residente tienes, tienes derecho pues, a seguridad social de aquí etc. y eh, ya estás legalmente en el país eh, tienes que tener una cuenta de banco de aquí también que además eh, cuando te haces una, una cuenta aquí pues, te hacen pasar 20.000 eh, pruebas de, de dónde viene el dinero, justificarlo o tal porque muy al contrario de lo que se piensa algunas personas de que es muy fácil entrar en el país al revés o sea, no es fácil eh, te ponen muchísimas cosas para que los fondos sean lícitos para qué tal y lo biológico también no el, el, el, que, el que te cubra las espaldas en todo eso pero bueno después de cuatro meses de trámites conseguí abrir la empresa y, y, y tener y tener residencia y bueno tener también un, un lugar donde poder dar de alta a la empresa evidentemente a los que estáis entrando nuevos, saludos, Antonio, eh, Rodrigo, Joy. Eh, si queréis hacer preguntas a, a David en base a su experiencia de tener empresa en Andorra, de cómo se monta, de cuál es su experiencia positiva o negativa, eh, preguntar libremente a través sí, del sí. chat que, que pasaremos vuestras preguntas. Porque tenemos, tenemos gente en el chat, pero están bastante, bastante tímidos de, de hacernos preguntas. Así que eh, no os cortéis y... Y darle caña. Eh, os aseguro que a David le gusta que le, que le den caña. A ver, eh, ¿diferencias entre este evento y otros eventos de, de networking parecidos? Pues al, al final aquí la diferencia entre, entre unos eventos y otros, pues cada uno tiene sus particularidades, ¿no? No digo que uno esté mejor, peor. Eh, yo lo he hecho con lo que a mí más me gusta y con lo que yo creo que más he disfrutado de otros eventos, ¿no? Porque he estado en muchos eventos, pues los típicos que te ponen una pegatina de un color, otra pegatina de otro color, y vas hablando, te hacen juegos, te hacen tal, pero ahí no deja de ser una especie de juego en ¿no? la que muchas veces no, no interactúas, ¿no? A mí me gusta algo más, pues, eh, que realmente pueda, por ejemplo, la parte de los premios también es una manera de hacer networking, ¿no? De, de decir, ostras, eh, empresas que se dan de alta en, el, en los premios, eh, empresas que vamos a mencionar en medio del evento, eh, empresas que van a subir, a recoger ese metacrilato, que van a tal... O sea, me parece, me parece una exposición pública chula, no que luego la gente pueda hablar con ellos. La parte de micro abierto, la parte de eh, poner vino, cerveza, poner un cortador de jamón, ya me parece, me parece momento aparte de que pues bien, nos gustan los vinitos, eh, me parece brutal porque se te suelta un poco más la lengua, no el, el que estar así, de brazos cruzados, en una silla, o, o estar escuchando todo el día la chapa de alguien. Por eso las charlas no son de 40 minutos o de 50, son de 20, 25 minutos, que se hace algo ameno. Y al final le damos más importancia a esa parte de networking que a la parte de, de, de, de charla en sí y charla más práctica. Incluso eh, estoy seguro que algún ponente pues igual hasta no se viene, hasta se viene sin diapositivas porque es que al final es contar tu experiencia y no es, hostia, dame la turra con teoría, que es que me da igual la teoría, cuéntame tu experiencia, que luego encima te van a preguntar después que va a ser chulo. Uh -huh. Pues mira, tenemos un comentario de, de Antonio a través de YouTube, Dice que más de uno de que vaya a Andorra eh, para, cono para conocer un poco el ecosistema, hacer networking en Andorra Master puede acabar de vecino tuyo. ¿Te has planteado como modelo de lo negocio el alquilar una oficina y hacer un coworking de Andorra Masters para facilitar la llegada de empresas a Andorra? Pues puede ser interesante hacer alguna cosita así. Eh, ya sabes, yo soy un culo inquieto, así que cualquier cosa se puede, se puede hacer. Y es más, más de alguna persona que viene de España, o sea, porque me ha confirmado que viene gente de Murcia, gente de Valencia, gente de Zaragoza, de Barcelona también vienen, o sea, vienen de puntos bastante lejos, o sea, se van a pegar una matada de viaje para venir. Y más de uno de los que ha venido me ha, me ha hecho la pregunta, oye, eh, ¿qué puedo hacer también para eh, luego ver allí eh, si puedo ir a vivir, si me interesa pues, montar negocio allí? Eh, que al final también alguno me lo ha dicho, dice me voy el fin de semana entero con la familia, voy al evento el jueves, y dejo a la familia en el hotel, que luego me voy con ellos el, el, el fin de semana para ver cómo se vive, si me gusta. Que ya anticipo que, que, a, que, a menos que te guste una vida loca como la de Madrid, te gusta, te encanta. Además, a, a, a, a mí me encantó cuando cuando llevábamos un mes, dos, me encantó porque dije, joder, sitio tranquilo, vas conociendo a todo el mundo, comes bien, tal. O sea, me enamoró. Y, y más de uno me lo ha preguntado. Y además, la parte chula también de esto, que justo esta mañana he ido a la oficina de Andorra Business, que es la la marca, la marca de aquí, que, que pues ayuda a empresas, eh, te ayuda también pues, si tienes dudas, algunas cosas, hace, hace una labor muy chula. Y justamente van a venir. Van a venir, eh, no sé si sean tres o cuatro personas de allí. Que, que estarán allí también y, y si alguien tiene dudas sobre todo esto, pues también puede preguntarles porque eh, tienen mucha info de, de cómo entrar, cuáles son los requisitos, de, de, de, de por dónde empezar, de por, porque al final todos los trámites burocráticos son un coñazo en, estés en el país que estés, o sea, eso, eso es así. Por lo menos para mí, hay gente que le encanta los papeleos, pero yo los odio y, y no hay nada mejor porque te guíen y te digan por aquí, por allá, tal. Eso, eso siempre viene bien. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda en el evento, pues también me puede decir que que encantado de, de ayudar a quien pueda. Antonio nos comenta que se hace la mano de kilómetros desde Almería Andorra. ¿Qué? Sí, que tiene unos cuantos kilómetros por, por delante de carretera. Y quería preguntarte eh, cómo ha sido de fácil a nivel local de, de entidades que te hayan apoyado para montar el negocio sí o no, eh, facilidades que te hayan puesto, o a quién has tenido que acudir para poder organizar tu negocio allí. Pues te iba a decir, la parte buena que he tenido aquí, que conocía ya bastante gente, amigos, otros amigos que, que me han presentado otra gente, y, y la verdad es que así, al menos hasta el día de hoy, todo lo que me he encontrado ha sido gente bastante abierta y que me ha ayudado bastante. O sea, que no me han puesto la zancadilla ni me han puesto trabas. ¿no? También es verdad que eh, pues aquí te das cuenta que si vienes a trabajar y vienes a aportar, pues eh, la, la gente pues, te recibe bien, ¿no? que, lo, lo, lo que es, es lo normal. Otra cosa es que vengas a hacer el gamberro o vengas a, a hacer otras cosas ¿no? que no debes. Pero en ese aspecto la verdad es que estoy muy contento y, y, y encima están surgiendo muchas sinergias con otras empresas de aquí que, que a lo mejor no muy me bien imaginado hace un año, que dices, ostras, eh, la, la cantidad de gente que, estás, que estoy conociendo y, y que con la tontería están surgiendo cositas. Uh -huh. eh, por cierto, para los que aca acabéis de entrar... Hace poco en el, en el streaming comentaros que estamos presentando el congreso Andorra Masters que tendrá lugar el jueves 9 de febrero en Andorra eh, para hacer networking, para que conozcáis el, el ecosistema emprendedor de, de, de Andorra y si queréis conocer más acerca de este congreso y apuntaros, andorramasters.com. Entonces, para ti como organizador de, de este congreso, ¿qué esperas? conseguir del evento para ti? ¿Qué sería eh, un buen sabor de boca ese eh, día siguiente de Andorra Masters Pues mira, para mí, eh, te lo voy a decir, claro, yo no espero sacar nada del evento económicamente porque todo lo que ha entrado de patrocinios lo estoy reinvirtiendo todo, pues eh, que si en vino, que si en cerveza, que si en tal, bueno, evidentemente también mis patrocinadores están aportando, otros, otros colaboradores también, pero... Eh, lo estamos reinvirtiendo todo porque lo que quiero es que salga algo chulo, algo que, que la gente salga con muy buen sabor de boca, que diga, ostras, eh, he venido, me lo he pasado bien, eh, he aprendido alguna cosa de, de, de, de otras empresas y casos de éxito que han contado y encima me he ido con contactos, con gente que he conocido, e incluso te puedes ir con algún amigo, evidentemente, porque en algún evento pues eh, tengo que decir que a mí me han surgido amistades eh, que dices, ostras, no me hubiera imaginado conocer a alguien aquí, que luego pues eh, quedáramos a tomar cervezas, que quedáramos a tal... Yo solo busco eso, que la gente quede contenta y podamos decir, eh, vamos a hacer un segundo evento, un tercer evento, porque al final me, me, me ha animado, me ha gustado. A ver, luego igual salió un desastre y digo, mira, me, me tiro por la ventana. Pero a ver, eh, si sigue si, la cosa como, como hasta ahora, pues la verdad es que creo que estoy bastante contento. Y, y sobre todo, pues eh, también busco la parte de yo conocer también gente, porque al final eh, hay que pensar que aquí, eh, cuando organizas un evento, tienes que tener un objetivo. Pues hay gente que monta que monta eventos porque eh, quiere hacer sinergias, gente porque directamente monetiza los eventos, gente que tal. Eh, hay muchos modelos, ¿no? Y yo lo que busco aquí también es conocer más empresas, conocer más gente y, y darte a conocer, que es la parte también también interesante. Entiendo. Y de paso, pues que otras empresas también que te digan, ostras, pues mira, conocí a esta persona, hice negocio con, con esta empresa, si no, no lo hubiera conocido, si no hubiera sido por el evento. Coño, pues eso te, te llena, eso te mola. Bien. Eh, jueves 9 de febrero en Andorra. Eh, ¿Cuándo recomiendas llegar a la, a la ciudad para eh, llegar con bien? ¿El día anterior? Eh, ¿cómo, lo, cómo, se, ¿Cómo lo están planteando la gente con la que está charlando? Pues aquí mucha gente me está diciendo que, que está llegando el día, el día 8. día porque uh -huh. depende de dónde vengas, claro, por ejemplo, si vienes de Almería o vienes de un punto, de un punto más lejano, eh, es un viaje muy largo y empieza el evento a las 3. Prácticamente tienes que salir a las 4 de la mañana si quieres llegar a tiempo. Uh -huh. Entonces, llega, mucha gente lo que está haciendo es llegar el día de antes, eh, de dormir, descansar en, en un hotel. Además, el centro de congresos está en pleno centro, en, en la parte alta de Avenida Merichel, donde está... más más o menos para gente que conozca un poco Andorra, pues seguro que conoce almacenes en Espirinés y tal, pues está por, por esa zona más o menos. Eh, un poquito más arriba, pero más o menos. Y, y lo que está haciendo la gente es eso. Se queda el día 8, día 9 evento... Y, y muchos se están quedando el fin de semana entero para aprovecharlo. Porque claro, ya que estás en Andorra, pues aprovechas, conoces el país, pues eh, a quien le gusta el esquí, pues está mirando para subirse a esquiar, a quien le gusta tema ciclismo, alguno, sí, alguno me ha dicho que se va a traer la bici, eh, que, claro, que con, todo, con todo el tema de montaña y tal se lleva mucho ciclismo, y, y hay mucho ciclista profesional también y, y tal. Y, y bueno, o sea, aprovechas y... y a más de uno que se quede, pues aprovecharemos y seguiremos quedando el fin de semana para más comiditas. ¿Qué precios están manejando en Andorra por lo que es la estancia de hotel para, para esos días aproximadamente? Pues lo que estoy viendo ahora de precios están entre 70 y 100, 110, dependiendo de, de, del, del hotel que cojas, evidentemente. Ustedes que veo que salen por 70, otros que por 90, por 100, uh, no, son precios, no son precios altos. Evidentemente, si comparamos con, con eventos, por ejemplo, cuando estabas a Barcelona, que, que, que los hoteles se subieron a un precio ya que flipas. Pues yo persona, yo personalmente, el día 8 de febrero, el día anterior, organizo el primer evento de la Latina Valley en el, 2000, en el 2023, un karting para, para profesionales y empresarios del B2B. Eh, si, queréis, si queréis animaros, pues pasaros por la Latina Valley y apuntaros. Eh, compañero de chat, Antonio, va a tener cena de networking el día anterior, por lo que podemos ver. Y yo lo que haré será, me pillaré, me lleva, porque es que yo no tengo ganas de conducir propio, me lleva a un business angel que, que ya se ha apuntado eh, y nos vamos juntos el 9 por la mañana desde Barcelona. Unas tres horas y pico aproximadamente, ¿verdad? Sí, que que desde Barcelona la parte buena que es un paseíto, que pasa como cuando voy a visitar a la familia de Zaragoza y esto, que es mejor tres horas, tres horas y media, depende de, de, de, de, cómo, de cómo vayas deprisa, pero se pasa se pasa rapidete Bien, bien. Eh, ¿Alguna recomendación que le quieras hacer al, al público que pueda haber hecho eh, también en diferido acerca del Andorra Masters? Pues recomendación, que si dudas en ir a un evento de este tipo, ya no es porque lo haga yo el evento ni por nada, sino es que no dudes, que vayas, porque eh, pasa con mucha gente que hablas, que te dicen, ostras, es que me da pereza moverme, ir a un evento, hablar con gente tal, pero es que cuando vas, te quedas contento, porque es lo que pasa con todos los eventos que haces tú, Emilio, que eh, la experiencia que me, que me ha pasado allí en, en tus eventos, que dices, gente que a lo mejor te dice, es mi primera vez, pero voy a repetir. Porque he conocido mucha gente, me lo he pasado bien, coño, es que nos pasa a todos, que te da pereza moverte porque estás currando, no quieres desconcentrarte, no quieres tal, pero una vez te mueves ya, eh, luego, luego te quedas contento y le das, y le das, le das caña. Esto, mira, yo no, me lo, yo, no, yo no me lo pensaba perder por nada del mundo, aparte de por haber estado ahí colaborando como organizadores con la Latina Valley e inaugurar la Latina Valley Andorra, que haremos bastantes más cosas de aquí en adelante. Eso es. Esto tiene una pinta genial cuando me lo propusiste, hace ya bastantes meses me dije, mira, eso va a salir o bien o genial. Son las dos opciones principales que tenemos. Pues va a, salir, va a salir muy interesante. Y a los que estáis de, de audiencia ahora en directo o en diferido, animaros. Eh, por conocer el ecosistema, por hacer networking, por, por, por conocer un poquitín allá de nuestras fronteras y de nuestro espacio de confort habitual. Eh, eh, se, ah, por cierto, preguntita de Héctor: ¿se va a retransmitir? No, eh, y es más. Está hecho adrede, no es, que, no es que no se retransmita porque no quiera, sino que. que por cierto, porque eso sí. quita audiencia al, a los eventos. Y, y es más, lo voy a decir en modo cabrón, ya que le siente mal que se, que se aguante. El que quiera ver el evento y el que quiera conocerlo, que se mueva el culo y que se venga hasta Andorra. Porque <risa> es que es la parte chula que nos veamos las caras. Que, que, que si quieres un evento online, búscate uno 100% online. Si no, este evento es para conocerte en persona. <risa> Muy bien dicho. Y aparte, por mi propia experiencia de la Latina Valley de organizar eventos, el retransmitir es totalmente contraproducente para que el networking del evento sea un éxito. Porque la gente prefiere quedarse en casa, porque la gente prefiere eh, no mover el culo, como decías, y que en cuanto le permites el streaming, eh, la gente vaguea. Vaguea todo lo que puede. Con lo cual, eh, yo creo que el networking ya solo por sí mismo va a ser fantástico, de hecho eh, creo que se nos va a hacer el tiempo cortísimo porque si empezamos a mediodía, terminamos sobre un poco antes de la cena nos montamos unas cenas de networking eh, eh, va a faltar tiempo para toda la gente que hay que conocer Sí, lo seguro. Además la parte buena que esto es el, el inicio la punta del iceberg, o sea este es el inicio de, de, de poder empezar a hacer esa comunidad, de conocernos, de hacer eh, cositas por aquí, con lo cual Daos caña a venir esta primera vez porque que luego vendrán anuncios bastante seguidos de, de más cositas, que es que, que, que yo creo que va a ser muy, muy interesante para todos. Hmm. Por cierto, si alguien, si alguien más se nos anima a comentar algo, tenemos un minutito para parar la despedida y responderos. Que, que justo nos acaban de, de preguntar por Twitch y digo, pues si estáis por Twitch, también no os cortéis. Entonces, eh, nos vemos el 9 de febrero, tenéis entrada, aviso, aviso. las entradas están a un precio ahora, el precio subirá. Sí, es... además eh, hice justamente lo que es que no me gusta esto de, de jugar con el tiempo, de decir, eh, fa... las has comprado a 30 y luego... Como cuando falta una semana por vender más, voy a hacer un descuento. No, no, al revés. Prefiero premiar al que ha venido antes y decir, si, si ha sido de los primeros en cogerla, pues le costó 20 euros. Pero cada, creo que era cada semana o cada ocho días, va subiendo el precio. Entonces, el que quiera venir, pues le va subiendo el precio. Bueno, hace muy bien. De hecho, yo hago lo mismo. Yo también voy subiendo el precio conforme va, va acercándose la fecha. Tenemos un saludo muy especial. Uno de tus patronos. Buenas, Oscar. Sí, además, además Oscar también tenía, tenía buenas ganas de venir y, y nos lo pasaremos bien. Además nos quedamos con ganas en el en el de de preparar alguna cenita o, o cervezas. De hecho, Óscar es un absoluto profesional y crack del networking. Eh, para quien no le conozca y le conoz vayáis a conocer a Andorra, de, es alguien sensacional de, sensacional de, de conocer y que eh, se, adue se adueña de, un, de cualquier espacio y sin duda alguna eh, el networking Pocos profesionales os vais a encontrar eh, tan geniales de practicarlo como debe ser bien practicado. Sí. Pues a los que estáis de audiencia, animaros andorramaster.com, apuntaros, hoy mejor que mañana, que los precios irán subiendo porque más que nada el aforo se va llenando. Y también pasa que cuando se superan ciertos límites, a mí me pasa en mis eventos que yo intento tener unos 150 personas de aforo, eh, nos, nos acaba pasando que cuando superas los 100, se vuelve todo una locura. O sea, sí. en, mi, en mi caso, cuando ya superas determinadas cifras y la gente ve que ya va a haber, hay una masa crítica suficiente, todo el mundo diciendo, me quiero apuntar, me quiero apuntar, y preferentemente me quiero apuntar a 24 horas del evento, y en mi caso... Con la Latina Bari, que, que aunque hemos aumentado mucho de plantilla durante el año pasado, ahora somos siete, pero tenemos unos recursos limitados entre todo lo que hacemos. Si nos llegas en el mismo día del evento, no estamos tan seguros de que podamos eh, darte todo lo que es el, el, el onboarding, lo que es el aterrizaje al evento. Y sé que lo quiero para, me quiero apuntar ya, y digo, mira, es que literalmente tengo la mitad de la plantilla ya en el Palacio de Congresos, no pueden atender. Tu, tu, tu alta, por mucho que lleve dinero en la mano, no podemos tramitarte, con lo cual, eh, apuntaros con tiempo porque os va a salir más barato, porque os garantizáis la plaza y os va a resultar muy interesante. Pues desearte, eh, ya no sé si se desea mucha mierda o se desea éxito, no, o que te rompas una pierna, no lo tengo Entonces, yo en claro. O podemos desear mucho vino. Eso, eso es mucho vino, eso de eso, tend <risas> eso tendremos. Pero preferentemente no dejéis hacer fotos con copas de vino que nunca se sabe que pueda ocurrir el día de mañana con, con las fotos. Con lo cual, en los en lo networking, eh, que sean fotos de grupito totalmente normalitas y bien controladas. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar ahí, tanto en el directo como en el diferido. Animaros a que nos veamos eh, todos en Andorra este 9 de febrero. Y creo que es todo por el momento. Eh, ¿Hace cierre, por fin? Pues agradecerte, Emilio, el estar este ratito aquí. y Evidentemente, el que vengas al evento, que con la Latina Valley eh, ayudes a organizarlo. Tal, es, es, la, para mí es, es, es, vamos, es sensacional eh, contar con toda tu experiencia y todo tu conocimiento en eventos, que, que, que, que no es poco, es, es de tantos años. Y agradecer pues la gente que, que está aquí, la gente que ya ha comprado entrada, la gente que va a venir y bueno, deciros que, que, que vengáis, que nos vamos a conocer allí y que y quien, quien necesite cualquier cosa o, o tenga pensado venir y venga de fuera y diga, oye, no conozco hotel, no conozco tal, escribidme, enviadme un mail a, a mi web, o escribidme por redes, que sin ningún problema, ya, tengo, ya he hablado con varios hoteles en donde nos han dado más o menos precios, pues por, por si alguien pregunta, por si alguien no conoce el país, no conoce tal, eso sin ningún problema que, que os eche una mano. Pues muchísimas gracias a todos, David. Nos vemos, nos vemos en Andorra el 9 de febrero. Eso a es. todos eh, nos, eh, plantearos, animaros de verdad, andorramaster.com, pillar la entrada y nos vemos en Andorra para hacer buen networking y muchos negocios. Saludos.